Hola, te voy a platicar acerca de mi gatito Tommy. Llegó uno de mis hijos hace como ocho años con él. No sabíamos ni cuántos meses tenía. Lo veíamos flaquito, triste. Lo llevamos al veterinario y nos dijeron, no se encariñen. Pues no le doy más que una semana. El veterinario nos dijo que tenía anemia, que estaba infestado de pulgas y que se lo estaban acabando. Le empezamos a dar, aparte de comida especial para poderlo levantar, pues muchísimo cariño. Y el día de hoy es un gato enorme, que yo lo veo bastante gordito, lo estamos poniendo a hacer ejercicio, pero está completamente lleno de amor. Nos cambió completamente nuestra visión hacia el amor hacia los gatitos, no nos habíamos dado esa oportunidad.